Lo sé, escuchas la palabra ventas y quieres salir corriendo. Antes creías que vender no era necesario si te diferenciabas, si creabas contenido de valor y creabas una comunidad en redes sociales. Pero te has dado cuenta que eso está muy bien, pero que vender también es muy, pero muy importante y que deberías hacerlo en tu negocio si quieres seguir creciendo y trabajar con las personas con las que tú quieres trabajar dentro de tu negocio te entiendo perfectamente yo también antes sentía mucho temor a la hora de tener que vender a la hora de sentarme con un potencial cliente y contarle qué era lo que yo tenía para ofrecerle y sobre todo decirle cuánto le iba a cobrar por ese servicio que le estaba ofreciendo y sobre el que le estaba hablando te entiendo perfectamente porque sentía ese nudo en el estómago en la garganta ese sudor de las manos porque no sabía cómo encarar la venta y en este vídeo te voy a contar cómo he superado mi temor a las ventas y me he lanzado a vender y a hablar acerca de lo que hago. Pero antes de hablar de ello, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube y que también, por supuesto, actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que forman parte de este curso de Marketing y Ventas con Herset, un curso en el que quiero enseñarte a crear un plan de comunicación y un plan de ventas, pero no cualquiera quiero que aprendas a vender de forma distinta de forma natural que aprendas a vender con Herset. si aún no has visto los anteriores vídeos de este curso te invito a que lo hagas te voy a dejar aquí arriba una tarjetilla para que no te pierdas ninguno de los vídeos que forman parte de este curso que es muy importante que sigas paso a paso y ahora sí dicho todo esto comenzamos con el tema de hoy <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo superar ese miedo a las ventas. Cómo dejar de tener temor cada vez que una persona te llama y te pide que le hables acerca de lo que tú vendes, de tus productos, de tus servicios. Cómo superar ese miedo a tener que vender, a contar aquello que tú haces y en lo que eres un profesional, un experto. Te entiendo perfectamente, como te decía antes, porque yo también he pasado por ahí y tenía mucho miedo a vender. Cuando comencé con mi negocio, la verdad es que lo que hice fue salir a repartir, bueno, en su momento flyers, repartí también tarjetas de, de contacto en networking, iba a eventos y demás y le daba mi teléfono a todo aquel que podía estar interesado en mis productos o en mis servicios. Esta acción dio resultados, hubo personas que me llamaron, pero ¿qué pasó? Yo tenía tanto miedo a vender que no quería ni siquiera atender el teléfono. Cuando lo hacía, cuando me envalentonaba un poco y decía, bueno, voy a atender el teléfono, lo que sucedía era que era la otra persona la que tomaba las riendas de la llamada porque percibía ese miedo que yo tenía a vender y por lo tanto, lo que hacía era que imponía sus propias condiciones. Me decía, te puedo pagar tanto, eh, no me pedía ni siquiera un presupuesto. Me decía, mira, yo tengo este dinero y quiero que me hagas todo esto, a pesar de que yo le había dicho que el valor era superior. Esa persona tomaba las riendas de mi negocio, tomaba las riendas de la venta. Y yo, evidentemente, me sentía muy mal, me sentía muy incómoda, porque no sabía cómo marcar esos límites, no sabía cómo llevar la venta y no sabía... Cómo sobre todo destacar todo el valor diferencial que tenía mi propia propuesta de valor. Me anticipaba, no sabía cuáles eran los puntos que tenía que tocar para que finalmente la llamada termine con un Sí, Cecilia, quiero comenzar a trabajar contigo. Eso hoy no me pasa. He creado mi propia forma de vender ventas con Herset. Una forma de vender en la que no solo combino la estrategia, es decir, sigo un proceso para, para la venta, sino que también pongo en juego el corazón. Vendo con mi propia personalidad, desde mis valores y vendo de una forma totalmente natural, sin sentirme intranquila por el hecho de que estoy vendiendo. Pero no todo fue siempre así, no todo siempre fue color de rosa como te dije antes yo sentía mucho miedo a las ventas y en este vídeo te quiero contar cómo superé ese miedo a las ventas qué es lo que hice para dejar atrás ese miedo a las ventas y lo que te voy a decir es tan tan pero tan real que vas a decir esto no lo puedo creer no me puedes estar diciendo esto vendiendo mi miedo a vender lo superé vendiendo para poder eh, aprender a vender, necesitas tomar acción, necesitas practicar, necesitas comenzar a vender, a animarte a vender. Y me dirás, Cecilia, esto que me estás diciendo no puede tener ningún tipo de sentido porque si te estoy diciendo que tengo miedo a las ventas, ¿cómo voy a salir a vender? Bueno, aquí viene lo eh, que te quiero decir. ¿Cómo yo superé este miedo a vender bueno vendiendo pero no desde el principio me lancé a llamar a clientes lo primero que hice fue roleplays roleplays de venta es decir juegos de roles en donde lo que hacía era practicar con personas que podían asemejarse a mi cliente ideal para poder empezar a familiarizarme con la venta evidentemente a estas personas le pedía que fuesen lo más estrictas posible y que me lo pusieran lo más difícil que pudiesen para vender estas personas me ponían muchísimas objeciones estas eh, personas me hacían muchísimas preguntas acerca de lo que les estaba ofreciendo estas personas realmente me complicaban la vida cuando estábamos realizando esa llamada de ventas y así fue como me animé a comenzar a vender me sentí mucho más segura sabiendo que había practicado esta esta venta porque todo en la vida es práctica siempre lo digo e insisto mucho con esto a vender se aprende vendiendo. No hay una fórmula mágica para que aprendas a vender. Hay una serie de pasos, una serie de ángulos que me encantaría también enseñarte y qué es lo que hago dentro de mi membresía, Ventas con Herset, en donde te explico cuáles son esos puntos que tienes que seguir para llegar a ese momento en el que la persona te dice sí, quiero trabajar contigo, sí quiero comprar tu producto. Pero... A vender, como te dije antes, se aprende vendiendo, se aprende tomando acción. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo si estás en este punto? Si tienes miedo a vender y no sabes por dónde empezar, que comiences a realizar llamadas de ventas con personas que puedan ser tu potencial cliente, si te animas a venderle directamente a tus clientes potenciales. Y si no te animas, si todavía te, no te sientes seguro, comienza a buscar personas, otros emprendedores, amigos, familiares, pareja... Eh, madre, padre, quien sea, que se pueda poner en la piel de tu cliente ideal, quien pueda comprender realmente cuáles son las eh, preguntas que te puede realizar tu cliente ideal y de hecho si puedes buscar personas que estén lo más eh, asemejadas posibles a tu cliente ideal, será mucho mejor y mucho más potente. Si puedes practicar esto con otros emprendedores que pudiesen necesitar tu producto o tu servicio, será mucho mejor este ejercicio y es lo que de hecho te recomiendo. Yo lo hice así. Entonces, comienzas a practicar con personas cómo van a hacer esas llamadas de venta. Primero, evidentemente le cuentas qué es lo que ofreces, eh, cuánto, cuánto vale, eh, qué es lo que... Eh, lo que les va a aportar le cuentas todo, todo el proceso, ¿no? Todo lo que tú les vas a, a ofrecer para que esa persona pueda tener toda esa información y pueda realizarte una serie de preguntas. O bien, puedes hacerlo a la inversa. Puedes decirle, mira, cuéntame tú qué problemas, qué problemas puedes tener. Así yo ya tengo en mente qué podría ofrecerte. De esta forma, puedes comenzar a realizar estos juegos de, de roles. Puedes comenzar a practicar con, con otros emprendedores, con otras personas que puedan comprar tu producto o puedan comprar tu servicio y vas a comenzar a sentirte cada vez más eh, suelto, más suelta a la hora de vender. Te aseguro que esto realmente te va a ayudar muchísimo. Yo empecé así. Al principio me sentía fatal. Mi primer roleplay fue un auténtico desastre. Sentí que me había pasado un camión por encima. Fue realmente terrible porque eh, yo me sentía... Como si eh, esa persona había tomado totalmente de nuevo el control de, de, de la llamada. Que esa persona sabía perfectamente vender. Me dijo que no, que no me iba a comprar. Eh, yo pensaba que ese roleplay iba a terminar con una venta segura porque estábamos haciendo un juego. Y que esa persona, bueno, después de ponerme tantas objeciones me iba a decir, bueno, sí, vale, te compro. Pero no, esa persona se puso en el papel de mi cliente y me dijo no no me has convencido y me hizo un enorme favor no se imagina cuánto porque eso me impulsó a mí para seguir practicando seguir practicando y encarar la venta desde el primer momento pensando en esta persona me va a decir que sí porque todos los errores que cometí en esa primera llamada en ese primer roleplay evidentemente no los cometí en el segundo entonces me dirás, ¿vale? ¿A partir del segundo fue todo genial? No, tampoco. En el segundo roleplay también cometí errores y en el tercero también cometí errores. Pero te aseguro que a partir del cuarto, del quinto, ya empecé a sentirme mucho más suelta. Ya me habían dado muchas objeciones. Había recibido eh, varios no como respuesta a mi propuesta. Entonces, evidentemente, no comenzaba la llamada centrándome en ay, me va a decir que no, hay esto, hay lo otro, sino que comenzaba esa llamada mucho más preparada para comenzar a, a encarar esa, esa venta, para contar mi propuesta, para escuchar lo que esa persona tenía para decirme, utilizar toda esa información para el momento en el que lleguen las objeciones y finalmente cerrar las ventas. Después de hacer este ejercicio durante... Eh, todo eh, un mes porque yo me tomé esto muy, muy, muy pero muy en serio porque quería vender, aprender a vender de forma muy rápida así que durante un mes hice roleplays, roleplays y roleplays y luego comencé a llamar a mi propia base de datos de potenciales clientes y comencé a vender ¿y qué sucedió? que conseguí un porcentaje de cierre de ventas muy, pero muy alto realmente prácticamente eh, en, una, en una semana recuerdo que llamé a cinco personas y de esas cinco personas, cuatro me dijeron que sí. Fue alucinante. Así que... Este fue mi secreto para perder el miedo a las ventas, practicar, como te dije, como insisto mucho, como digo, todo el tiempo, a vender se aprende vendiendo. Y si lo quieres hacer de mi mano, te invito a que te unas a la membresía Ventas con Herset, en la que quiero enseñarte a vender de forma natural, distinta, con tu personalidad, con estrategia, pero sobre todo con el corazón. Cada lunes dentro de la membresía tienes un nuevo contenido y además el último lunes del mes tenemos una clase en directo, una clase en la que vamos a llevar a cabo dinámicas como esta, dinámicas de roleplays, dinámicas de juegos de roles en donde yo te voy a enseñar a vender de una forma distinta y en la que te voy a enseñar ángulos de venta distintos para que no digas y repitas lo mismo que dice todo el mundo y que hace que termines por no vender y de hecho espantar a tus clientes. Así que si quieres aprender a vender de una forma totalmente distinta, únete a Ventas con Hearset. Te espero dentro de la membresía y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Espero que te suscribas a mi canal porque me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad. ¡Chau, Chao, chao.